Mis amigos, ¿cómo están ustedes? Qué gusto poder tenerlos esta noche con nosotros. Y por supuesto, muy contento de poder participar en la conferencia de las siete en punto, que siempre lo realizamos, con el objetivo de continuar con nuestras conferencias de visión de futuro. Mi nombre es Boris Darmon, estamos muy contentos de salir todos los días por este canal en vivo en nuestro Facebook Live. Usted nos puede seguir, también nos puede seguir eh, una media hora después de terminar la charla en nuestro programa o nuestro canal de Boris Darmon Canal en YouTube. Estamos muy contentos porque muchas personas nos están visitando, están viendo los videos y, por supuesto, alguna enseñanza seguramente están recibiendo de este servidor. Nuestras conferencias son totalmente abiertas, son coloquiales, no tienen ningún sentido científico ni cosa por el estilo y lo que buscamos simplemente es que de manera racional que podamos, que podamos ir comprendiendo a plenitud ¿Qué es lo que realmente debemos nosotros hacer en nuestro propósito de vida? Creo que cada uno de nosotros, si ha escuchado las conferencias del 31 de diciembre eh, que hemos comenzado, eh, más o menos ha podido entender cómo conseguir su para qué, su por qué, cómo desarrollar su propia identidad para desarrollar un proyecto de vida. Cada uno de nosotros no puede vivir como un, eh, un gusano, un zángano, o eh, una libélula que simplemente... Eh, con el tiempo suceden ciertas cosas, que no, que no está mal, por supuesto, pero el objetivo específico del ser humano eh, que tiene razonamiento, que tiene, eh, que tiene una, una habilidad de saber pensar, saber elegir, está justamente en poder elegir o des, decidir o conducirse dentro de un proyecto de vida. No puede vivir por, por vivir. Entonces es importante que en estos temas que estamos realizando Tú vayas analizando algunas cosas que tienen que ver contigo, que tienen que ver con tu vida, con tu desempeño como profesional, como persona, como papá, como lo que tú eres, simplemente para poder entenderte dentro del aspecto de lo que quieres en tu vida, cómo tú puedes ser parte de ese, de ese que tú quieres. Así lo voy a definir. Eso que tú quieres, para que te sientas bien, te sientas feliz, puedas traer bienestar a ti y a todos los que te rodean. Hoy vamos a hablar un poquito... Hemos comenzado ayer a hablar un poquito acerca de los conflictos. Hay conflictos internos, unos que son imaginarios y otros que son reales, ¿no es cierto? Uno que son inventados, eh, quizás los imaginarios con los inventados son cosas diferentes, pero eh, los imaginarios tienen que ver exclusivamente con aquellas cosas que las otras personas crean en contra tuya, tratando de detener un poco lo que tú eres o lo que tú piensas o lo que tú crees, porque tienen algún interés envidia o simplemente el deseo de, de tener o poner límites a tus actividades como persona. Una de las cosas que uno tiene que comenzar a entender que este tipo de conflictos no necesariamente son conflictos que muchas veces los podemos manejar porque tiene que ver con otras personas, pero aquellas que son reales, es así podemos manejar. En otras palabras, las que son inventadas o imaginarias, no necesariamente tenemos que pelear contra ellas, porque solas se van a desvanecer, porque tú eres lo que tú eres y sabes lo que, lo que tú eres, y las personas se dan cuenta quién es la persona a quien están acusando o a quien están inventando, entonces las personas mismas se van a dar cuenta con el correr de los días quién eres tú y van a desvirtuar aquellos pro problemas y conflictos referentes a tu nombre, a tu estatus, a lo que tú haces. Pero hay problemas reales, aquellos que se manifiestan de manera real y concreta, a las cuales le debes dar la importancia necesaria para poder eh, dilucidarlos o resolverlos de tal modo que te puedan, dejando una experiencia en tu vida, ayudar para poder crecer. Pero aquí también hay otro tema que es sumamente importante para las personas, se llama resiliencia. Y la resiliencia no necesariamente es un tema que muchos de nosotros manejamos, es que la resiliencia en realidad es la capacidad de sobreponernos a los malos momentos o experiencias difíciles, traumáticas en la vida la pérdida de un familiar, de un ser amado, de una persona muy cercana a nosotros, un gran amigo, qué sé yo, tantas otras razones que podemos tener para poder, eh, que podemos tener pasando por situaciones de conflicto eh, emocional, social, cultural, de relación con otras personas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, sí. Cada uno de nosotros tenemos circunstancias en las cuales podemos estar viviendo y que sin duda no hemos tenido la capacidad de sobreponernos. Y esto ha afectado de tal manera nuestras emociones, nuestros sentimientos, que hemos comenzado a pensar en dejar aquello que queremos hacer simplemente para evitar el problema o la circunstancia traumática que estamos teniendo en nuestro diario vivir. Yo conozco algunas personas que se han asilado, no asilado, se han aislado de otras personas porque simplemente se sienten que cada actitud o qué palabra que ellos dicen o alguna, algunas cosas que ellos hacen provoca a las otras personas y esas personas responden de manera tóxica y, y hiriente a la persona en este caso, de que estamos hablando en este caso. Entonces, ¿qué hacer? Algunas personas evitan, simplemente dejan de comunicarse con esas personas, se aíslan en una vida este, casi individual, personal, solitaria, y dejan el entorno de tal modo que de esa manera pueden resolver sus situaciones, en realidad no se resuelve lo que estamos haciendo simplemente es evitar que estas circunstancias nos toquen, pero es importante analizar que esto, esto de la resiliencia no es realmente un asunto que está en nosotros que no es una cualidad innata de nosotros sino que hay que desarrollarlo hay que pensarlo, es algo que todos nosotros podemos desarrollar a lo largo de la vida, de tal modo que podemos nosotros ir entendiendo las circunstancias, ir dándonos cuenta en qué circunstancia, en qué momento o quiénes son los involucrados que crean una situación de conflicto, una situación eh, traumática que marca eh, una pauta un poco difícil en nuestro diario trajinar. Es importante que las personas resilientes entiendan que muchas veces han tenido a seres que han estado cerca, que pueden haberlos ayudado a entender cómo resolver situaciones difíciles o de repente no los han instruido de tal modo que, que en el transcurrir de los días de la vida se han encontrado en situaciones realmente es que, que no, ellos mismos no sabían qué hacer. Ayer cuando terminamos nuestra conferencia mencionamos un poco cuando hay, tú, tú tienes algunos problemas que realmente son eh, caóticos, ca catastróficos, y que tú no puedes resolver, a veces, yo diría siempre, aún los pequeños, aún aquellos que tú puedes hacer, pedirle la orientación divina, uh, y su Espíritu Santo te dará la sabiduría necesaria para poder comprender a plenitud qué es lo que realmente debes hacer ante una situación difícil. Pero aquí aparece la resiliencia, porque la resiliencia te ayuda a través de las experiencias de la vida. A entender cuán cercano ha sido el problema, cuán difícil ha sido y cómo poder desarrollar la capacidad de resolverlo. ¿Cómo desarrollar esa, esa capacidad para resolverlo? Hay que desarrollar información, adquirir información. Y desarrollar información o adquirir información quiere decir que si tengo un punto de partida en el cual se me manifiesta una situación traumática de la cual yo no esperaba o si lo esperaba no tenía la información adecuada y aparentemente aparece de un momento a otro, entonces yo debo adquirir toda la información necesaria para poder desarrollar la capacidad para resolver. Yo no sé, tú estás en tu casa feliz y contento y por ahí tienes una demanda. ¿Qué haces? ¿Cómo lo resuelves? ¿A quién buscas? ¿Qué pasos tomas? Entonces, la resiliencia te permite eh, mantener cierto, eh, cierto nivel de calma en medio de una tormenta. Estas personas que desarrollan esa capacidad, generalmente van a mostrar una actitud eh, sosegada, racional, ante una situación de conflicto como la que nosotros podemos estar pasando. Es importante que no debemos luchar contra las situaciones que no tenemos conocimiento, no tenemos este, la información necesaria por el simple hecho de querer ser personas que, no, yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer, no, hay que desarrollar un poquito más de información, hay que conseguir información, aliarse de personas que tienen el conocimiento necesario para poder, manteniendo la calma, manteniendo eh, el control de nuestras emociones y nuestros sentimientos, poder organizarnos para resolver de este, la, los problemas que tienen generalmente esas personas. Algunas características que las personas resilientes tienen es que son conscientes potenciales de sus eh, privilegios y sus limitaciones. Las personas resilientes no se jactan de tener el control de todo, pero tampoco se creen débiles de que nada se puede resolver. Sus fortalezas y habilidades están muy muy equilibradas y eso es una habilidad que todos nosotros podemos desarrollar si desarrollamos si buscamos conocimiento. El conocimiento es importante, las experiencias de otros historias, leamos un poco más, es importante leer para poder entender un poco ciertas, ciertas circunstancias, no tienes que leerte un libro, no, tienes que leerte una novela, ni una historia tan grande, lee cosas prácticas, cómo se resolvió este caso, cómo se resolvió el otro, hay una cantidad de información, hoy vivimos en un mundo donde la información está a la mano, eh, yo creo que nunca en la historia de la vida humana hubo tanta información, tan fácil conseguir esa información, que realmente si no, la, no, echamos mano de eso, es posible que nuestra resiliencia no sea tan eh, eh, sostenida como deberíamos. Generalmente las personas resilientes son muy creativas. Tienen una alta capacidad de, de intentar buscar vías para encontrar soluciones. Es consciente del problema, analiza el problema, pero también busca un camino para salir de él. Eh, capta diferentes ideas. Busca diferente información, no solamente de personas, sino de circunstancias adversas, grandes, profundas y simples o sencillas. Confía en sus capacidades porque se conoce a sí mismo. y Una cosa que tú tienes que aprender como persona es que todo ser humano que tiene la capacidad de poder comprender su propósito en la vida siempre va a ver en sí mismo ¿Qué capacidades tiene? Hemos hablado un poquito sobre las capacidades y habilidades hace unos tres o cuatro días atrás. Puedes verlo en nuestro canal, en Bolitarmo Canal. Que esas habilidades que él tiene, esas capacidades que él tiene, las desarrolla cuidadosamente, con devoción, sin orgullo, sin autosuficiencia, sin creerse la última chupada del mango, como dicen los amigos chilenos. Entonces, esa persona es consciente de sus capacidades y confía en ellas y comienza a buscar, a tener claro, las herramientas que puede utilizar para resolver aquellas cosas que se presentan en su vida mientras trata de cumplir con su propósito en la vida. Eh, hemos dicho un poquito antes es que ellos toman la situación con calma. Si tú eres una persona resiliente y confías en la voluntad de Dios y sabes que Dios tiene el control de todo, dice tanto así que tiene contado nuestros cabellos, Aún más que no cae un pajarillo muerto si no pasa por su vista. Imagínense ustedes, si tú tienes ese conocimiento de Dios, la situación la vas a tomar con calma. Nada te puede pasar que Dios no tenga el control o que no haya pasado por la voluntad de él. Por eso, una de las cosas que hace una persona con ese, esa capacidad resiliente está siempre dispuesto a aprender de las oportunidades que le presentan las dificultades. Todo conflicto trae información. Todo conflicto trae aprendizajes. Y una persona resiliente no se niega a practicar o a buscar la información adecuada y a aprender de ella. ¿Por qué me ha pasado eso? ¿En qué circunstancia me pasó? ¿De qué no tuve cuidado? ¿Cuáles son las personas que me involucraron en esto? ¿Qué es lo que yo debía hacer antes de decidir lo que hice y ahora que me vi en problemas. El propósito en la vida te enfoca en un hecho en el cual tú tienes que vivir, convivir, con ese objetivo, esa meta que tú te has propuesto. Y el objetivo y meta que te has propuesto te abre a la, te abre la mente, yo diría, a un estado de humildad. ¿Para qué? Para aprender, para absorber información de situaciones difíciles. Eso te hace resiliente. Estás en un nivel que conforme la experiencia va pasando, va creciendo y se va volviendo una persona mucho más calmada. Yo no sé si eh, tal vez este ejemplo pueda ayudarte de manera eh, tal vez muy, muy simple. Estaba un niño eh, en un barco donde su papá era el capitán. Tenía un conocimiento pleno de él y por supuesto eh, el barco estaba a punto de zozobrar y la gente estaba saliendo en los botes salvavidas. Y el capitán le dice, vete a mi, a mi camarote, eh, por supuesto con gritos porque estaban en situación de emergencia, y tráeme unas frazadas para dar a estas señoras que están subiendo a un barco y que están mojadas para que no se mueran de frío. Y cuando fue al cuarto encontró a un niño con, con las olas y el movimiento del barco, tratando de mantener unas canicas, unas bolitas de cristal dentro de un círculo, era el hijo del capitán. El muchacho que fue ahí, que era uno de los tripulantes, le dice al muchacho, oye tú niño, todos los niños ya se fueron, ya se fueron los barcos con los niños y las mujeres. ¿Qué haces tú aquí? Y el sonriente lo mira y le dice, ¿Por qué estás tan nervioso? El barco está a punto de hundirse, le dice el, el, el, el, el tripulante. Y él le dice, ¿Pero por qué te pones nervioso? Tú no conoces a mi papá. Mi papá es un gran capitán. Él ha sacado este barco muchas veces de la, de lo, del naufragio. ¿Por qué te preocupas? Tranquilo nomás. El conocimiento a través de este ejemplo sencillo, te da la seguridad de que tú tienes capacidad y que hay alguien detrás de ti que está constantemente acompañándote para que tú puedas tener la seguridad de que si la situación no es igual como tú quieres, diríamos resolutivamente absoluta, Dios, quien está detrás y que conoce tu propósito en la vida, a quien tú le has hecho el capitán de tu propósito en la vida, te va a ayudar a resolver las situaciones de conflicto que se presenten. Hay que practicar también eh, una conciencia plana y plena al mismo tiempo. Plana quiere decir que no te vayas de un lugar a otro. Y plena porque tienes, si tienes información y todo está claro delante de ti, tienes que tener el hábito de saber que los problemas están allí, que tú no puedes hacer tanto, sino aquello solamente que está en tus manos. Decía un expositor cuando yo era joven, recuerdo, iba a unas charlas a los 18, 19 años, que los seres humanos tenemos siete problemas en la vida. Cinco de ellos se van a resolver solos, no hay que preocuparnos por ellos, decía él. Uno de ellos nunca se va a resolver, no te preocupes por él. Solamente uno de los siete es el cual tú tienes que dedicarle tiempo para resolver. La pregunta que yo me hago es, cuando nosotros nos ponemos a pensar cuál es el problema que realmente tengo que resolver cada día? Nunca, no dedicamos tiempo. Una persona resiliente tiene una conciencia clara, desarrolla la aceptación plena de, de los conflictos y no se desespera, no se va ni para arriba ni para abajo y manda a rodar a todo el mundo, sino mantiene una calma suficiente como para controlar la situación de tal modo que su concepto, su racionalización respecto a la solución, venga como fruto de su capacidad intelectiva y no simplemente del impulso de sus pasiones o emociones. Esos pequeños detalles que aparecen en una situación difícil deben ayudarte a comprender cuáles deben ser tus acciones respecto a resolver un problema como una persona resiliente. Una persona resiliente también ve las cosas con objetividad, siempre a través de un pensamiento optimista. Cuidado con la palabra positivista, lo hemos explicado en una conferencia hace como dos semanas atrás es importante tomar en cuenta el concepto optimista pero dentro del punto de vista objetivo, hoy conversaba con un amigo acerca de los problemas que hay en Perú yo siempre he dicho que la zona sur del Perú es una zona sumamente emprendedora tiene un potencial de productividad, minera, productos agrícolas y etcétera, etcétera. y la gente del sur es gente trabajadora es gente emprendedora pero posiblemente hay una situación allí que tal vez muchos no ven y que es un asunto objetivo. Las personas no saben adquirir la información adecuada y creen generalmente lo que dice la prensa, lo que dicen los que asusan a las personas para salir a las calles y destruir lo que hacen, eh, lo, lo, la propiedad privada y la propiedad pública, y no tienen la capacidad de poder buscar información. Son muy emprendedores, tienen muchísimo dinero, hacen negocios de todo. Se mueve un mundo de, de, de comercio, es impresionante en el sur del Perú. Pero muchos de ellos no tienen esa capacidad para poder informarse adecuadamente y ser objetivos respecto a las cosas que están pasando en el Perú. Es cierto que no hay hospitales, es cierto que el gobierno no llega a los lugares internos de, del país donde hay tanta necesidad, pero no es solamente un problema del gobierno, es un problema de las eh, lo, las regiones, los líderes regionales, los líderes locales que no cumplen su, su mandato, no cumplen sus objetivos y finalmente se roban el dinero. Lo objetivo es eso. Una persona resiliente es objetiva. Hoy día conversaba con un amigo respecto a ese tema y le decía, acá todo está bajo control. ¿Por qué está bajo control? ¿Porque no hay muertos? No. En realidad, si no hay información adecuada, si las personas no están actuando de manera adecuada, entonces no hay la información como para poder actuar de manera correcta, por tanto, si no es correcto lo que ellos están haciendo, hay que buscar la manera de comunicarse con ellos, dialogar con ellos, y si no lo quieren, y van rompiendo las cosas de los otros, rompiendo la propiedad de los otros, destruyendo la, la, los derechos de los otros, entonces hay que tomar las acciones adecuadas para poder resolver momentáneamente, esperando que alguien abra las puertas de la, del diálogo y se pueda desarrollar. Eso es el objetivo. No, pero mira que acá, que, que renuncie fulana, que la presidenta se vaya, que el Congreso se cierre. Eso no es posible. No es posible porque legalmente la Constitución no lo permite. Eso es ser objetivos. Y que aunque los demás tal vez no aprueben, yo estoy de acuerdo en que, si bien es cierto, las muertes no se tienen que dar y no necesariamente las muertes se dan directamente porque hay una acción probablemente de, de la milicia peruana, sino porque entre ellos mismos entran en ciertos conflictos, que no tengo las informaciones completas, pero el hecho de tener claro y mantener las cosas en una direccionalidad puede ser el éxito de un gobierno. Hay que mantener, porque no podemos dejar a todo el mundo decir lo que quiera y hacer lo que quiera y pedir lo que quiera, simplemente contra la ley. Hay que ser objetivos. Y una persona resiliente... Esperamos que la presidenta y todos los que trabajan con él y también los líderes que dirigen este país con el deseo de crecer y desarrollarse también sean resilientes y sean objetivos. Porque de otra manera no podríamos ver un camino de solución en la vida. Si esto que comento tiene que ver con la política, y por supuesto, como yo les dije, estas conferencias son coloquiales, son abiertas, hablamos de todo, es importante también tener en cuenta eso en nuestra vida personal. ¿Qué puede hacer... La sociedad, para destruir mi propósito en la vida, romper mi objetividad. Si yo me vuelvo una persona no objetiva, todo lo que hago lo voy a hacer por impulso emocional, por situaciones de sentimientos encontrados que tengo, por conflictos internos, y no necesariamente por las cosas que se dan que pasa, lo, de lo que pasa en mi entorno. También es importante que las personas eh, resilientes se rodeen de gente que también tenga un prisma objetivo optimista, objetivo y optimista como él. Cultivar amistades resilientes es valiosísimo. O ayudarlos, si es que no lo son, ayudarlos a comprender desde el punto de vista optimista, posit perdón, positivo a las cosas, de tal modo que ellos también puedan mirar lo que tú puedes ver. Me da muchísima pena que muchas veces he conversado con personas, amigos míos o jóvenes del pasado a quien yo he dirigido y he ayudado como líder que piensan de una manera distinta, yo creo que ellos no tienen la información adecuada. Yo creo que no tienen eh, la disponibilidad de buscar la información adecuada o mirar el concepto que, que reza, el, que reza el, el, el verso, que toda moneda tiene dos caras. No podemos simplemente creer que mi forma de pensar de este lado, pobrecitos o pobrecito o pobrecito yo, yo soy la víctima. Y del otro lado no. Hay que pensar de manera objetiva, hay que mirar las cosas con el prisma del optimismo y que las personas que están en nuestro entorno, si no las ven, por lo menos de manera eh, racional, este, correcta, cortés, des, discutir el tema y mostrar el espectro desde todos los ámbitos. No es no es cosa solamente de ver el árbol, hay que ver el bosque detrás del árbol, hay que ver lo que está en el entorno y es bueno que una persona resiliente se Agrupe con personas que tienen ese, ese pensamiento, esa visión respecto de la vida. Una persona con, que es resiliente no intenta controlar las situaciones. Las personas resilientes no intentan buscar que ellos sean los que tienen el control de todo. Es más, son personas que manejan sus emociones con bastante ecuanimidad. ¿Cómo se logra eso? Información. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quiero en mi vida? Eso es importantísimo. Si tú no tienes esa información, generalmente te vas a mover. Oh, no, seguramente mi hermana está diciéndome eso porque me quiere hacer tal cosa. Suposiciones, prejuicios, paradigmas creados en la niñez que puede estar afectando tu presente. Hay que tener cuidado con esas suposiciones. Objetividad. Una persona resiliente es objetiva. Controla sus emociones y no intenta controlar las emociones ni las ilusiones de los demás. También es importante y yo creo que lo hemos hablado de muchas maneras en diferentes ámbitos de la vida, una persona resiliente es una persona flexible a los cambios. ¿Tú ¿Te imaginas que cada golpe que le da un boxeador a su contrincante, él en vez de retirar la cara, se va en contra de cada puñetazo que le da? ¿Qué pasaría con el rostro de aquella persona que está recibiendo los golpes? La pelea terminaría rápido. Tú tienes que aprender a ser flexible a los cambios. Tú no puedes enfrentarte a situaciones que muchas veces son conflictivas y que te pueden dañar o destruir. Hacerse a un lado, observar el panorama y ver qué cambios tienes que hacer para poder llevar a cabo tu vida es la clave de ser una persona resiliente. No vamos a tratar todas las características de la resiliencia, pero sí una más. Cuando la persona es resiliente, nunca pierde el foco en sus propósitos. Afrontan la vida con mucho, mucha, eh, mucho optimismo, pero al mismo tiempo no se mueven fácilmente ni se distraen en cosas que no tienen valor para el cumplimiento de su propósito en la vida. Yo quiero esta noche, vamos a ampliar mucho más el tema de los propósitos y de, de la flexibilidad de los cambios, pero yo quiero terminar diciéndote lo siguiente, Dios te ha capacitado de tal modo de que tú tienes la, tienes la habilidad o puedes desarrollar la habilidad de ser una persona resiliente si es que adquieres adecuada información enfrentas las situaciones con mucha calma te informas de la manera más objetiva posible y por supuesto controla tus emociones y sin duda alguna pon tu mirada en tu propósito pero ese propósito no lo hagas solo hazlo con la compañía de los ángeles y del Espíritu Santo que Dios te da para que tú puedas vivir una vida con propósito que realmente te traiga bienestar y felicidad. Que te haga ver el mundo de una manera diferente, de una manera distinta. Yo vivo en el campo ahora y tengo el privilegio de mirar las cosas que hay a mi alrededor. Y si bien es cierto, hay cosas que a veces tienen conflicto ¿no? en la vida. Le voy a contar una cosa muy simple, cursi, de repente para ustedes. Hoy hemos creado un conflicto a una de las gallinitas que están ovando sus huevitos. Ella fue allá afuera en, la, en el sembrío y dejó sus huevitos ahí con la lluvia y nosotros despreocupados, muy preocupados por la lluvia y todo eso, ella cuidando sus huevitos porque sus pollitos van a nacer. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Vamos a traer a la gallina y trajimos a la gallina dentro del gallinero, le pusimos una canasta y la tratamos de... Imposible, no lo logramos. Fuimos no objetivos. Lo objetivo es la gallina pone sus huevos en un lugar donde ella quiere na hacer nacer a sus pollitos. Tú no puedes intervenir. Tú no puedes controlar la vida y los instintos de este bello animal. Más bien tienes que aprender de él. Cómo protege sus huevitos. Cómo cuida su lugar. Busca un lugar secreto para que ni siquiera los animales lo puedan encontrar. Sale de vez en cuando a comer y hace olla para que por si acaso se vayan aquellos que están aquí. Pueden molestar. O sea... Una cosa impresionante que tú puedes aprender. ¿Por qué tienes tú que ir y, y romper ese, ese tipo de, de prácticas que son realmente maravillosas que la naturaleza te enseña? Entonces ahí yo le comenté a mi esposo hoy día y le dije, vamos llevando a la gallina a su propio lugar. Allí está en su lugar, ahí está adecuado. Ella vive ahí, ese es su instinto. Ella tiene su mundo, su forma de ser. Tú no tienes por qué controlar la vida de una gallina. Más bien, aprende de ella, porque las cosas que Dios ha puesto en su cabeza, en su cerebrito, esos instintos que ella practica, son de gran, de gran trabajo pedagógico, voy a decirlo de manera así, para nuestro cerebro. Cómo ellos cuidan a sus pollitos, cómo les enseñan a tomar el sol, cómo les enseñan a, traer el, a tomar el agua. Es una cosa impresionante. Hace más o menos unos días atrás, en la noche, fuimos otra vez, con siempre esa costumbre de romper, las costumbres de nuestros animalitos, fuimos a sacar una gallina que tenía cinco pollitos. Queríamos traerlo al gallinero, pero solamente encontramos un pollito y la gallina. Desesperados, buscamos todo el lugar. Yo creo que 50 eh, metros a la redonda buscamos y no encontramos al famoso pollito, a los otros pollitos. Decepcionados, nos fuimos al gallinero, metimos a la gallina con su pollito. Yo dije en la mañana, esta gallina debe encontrar a sus pollitos, pero en la noche pueden los animar y comérselo. No. Me contó un amigo que cuando la gallina ve que tiene peligro, Hace un sonido y los pollitos de manera tan inteligente se meten dentro de un espacio y no dicen nada hasta que vuelva la madre. Aunque ustedes no lo crean, a las seis y media de la mañana mi esposa soltó las gallinas y a la media hora la gallina estaba con sus cinco pollitos. ¿Qué cosas tienen ellos que nos enseñan el principio de resiliencia? ¿Qué tiene esta naturaleza que nos enseña a, en cosas sencillas? a vivir una vida con propósito, a cuidar de los nuestros, a hacer las cosas bien. Yo creo que Dios nos ha dado la capacidad, solo que nosotros nos hemos olvidado, entretenido en tanta tontería que tenemos alrededor. Y lo digo con mucha tristeza, por mí mismo. Quién sabe, tú también hayas pasado por lo mismo. Este es el momento de volver a Dios. Es el momento de decirle, Señor, ayúdame a tener resiliencia, de tal modo que yo pueda resolver con optimismo todos los problemas y conflictos que aparecen en mi vida. Enséñame en el camino a poder cumplir mi propósito en la vida, pero con tu ayuda, con tu voluntad. Yo espero que Dios te bendiga. Vamos a orar, Amado Padre que estás en los cielos, ¿qué te podemos pedir si tú nos has dado todas las enseñanzas de la naturaleza, nos has dado la información del Internet, los libros, las experiencias de los seres humanos para poder desarrollar resiliencia y aprender a mirar la vida con optimismo? Te, te quiero pedir esta noche que tú nos ayudes. Con tu Espíritu Santo nos guíes para que podamos mirar con optimismo la vida. Que podemos encontrar siempre soluciones y si no las encontramos a plenitud, por lo menos ponerlos en tus manos para que tú nos guíes y nos protejas en el camino de peregrinaje que estamos viviendo. Bendice a mis amigos que tienen situaciones difíciles. Tal vez alguno de ellos no sabe cómo resolver una situación difícil en su familia, pero tú tienes la clave. Y tú puedes desarrollar en él esa resiliencia, esa capacidad de poder mantenerse firme y calmo en situaciones difíciles para mirar con tu ayuda cuáles son las soluciones posibles que hay que encontrar. Yo te entrego mi corazón en tus manos y mi mente para poder saber cada día más cuál es tu voluntad y que mi propósito en la vida se cumpla de manera lo más cercanamente a lo que tú quieres. Te entrego la vida de mi familia, mis hijos, mi madre, mis hermanas y mis amigos, que puedan ellos recibir la unción de tu Espíritu Santo esta noche, porque te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué privilegio esta noche contar con tu presencia y saber que estás siempre al tanto de algunas conferencias que damos. Mi nombre es Boris Darmon. Salimos todos los días a las 7 de la noche en Facebook Live. Síguenos, búscame como Boris Darmon o dale a tus amigos mi nombre para que ellos puedan también participar en vivo de la conferencia. Y también puedes, media hora después, puedes tú verlo en YouTube. YouTube es un, eh, un canal que yo tengo, se llama Boris Darmon Canal. Allí nos puedes ver media hora después con la conferencia de la noche, por supuesto, subida a nuestro canal, y desde ahí tú lo puedes compartir con otras personas con quienes a quienes tú crees podemos ayudar. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Nos vemos mañana. Chao, chao.